Yo voy apurada porque tengo hambre. Está picante, ¿verdad? Sí, boludo, está re picante. Y tuvimos que hacer un corte porque <risa> empecé a entrar en calor y me tuve que sacar el uso. noche, pero no hay horario para filmar un video de Chilean Nos enteramos de que en el shopping de Ushuaia hay dos nuevas opciones de hamburguesas veganas. La idea es ir hasta allá y ver qué tal está esa comidita. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no piden pedido ya o alguna aplicación? La realidad es que acá en Ushuaia hay, pero no están todos los locales adheridos, hay pocos, así que bueno, vamos a ir hasta el shopping y vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Vamos! Igual, aunque se pidió ya, cualquier excusa buena para salir con la camioneta. Vamos en busca de esa hamburguesa. Dato súper interesante del shopping. Ya estamos fuera del shopping. Está conectado, como casi todos los shoppings, a un supermercado. Ahí está la anónima shopping, paseo del fuego. Papá, papá, papá. Ya estamos dentro del shopping, planta baja, es esto. me parece que está bueno para desmentir que Ushuaia es un pueblo re chico, que hey. hay un shopping. La gente a veces hasta pregunta si tenemos internet, si gente hay internet. Dentro del shopping, planta baja, dietética, como una gráfica, algo de liderma, piel, no sé qué. Y también hay autos, como en todos los shoppings, por ahí. Cuando abrieron el shopping fue la primera escalera mecánica de acá en Suaida. No, no se sé si es, creo, creo que son las únicas. El shopping tiene escalera mecánica, así que ahí estamos subiendo. Son dos pisos en total más la planta baja. Ahora vamos a subir al primer piso. Vinimos un poco tarde, así que está todo cerrado, pero bueno, son ver que hay un montón de negocios, son casi todas marcas y tiendas nacionales, Samsung, y bueno, todas marcas de locales nacionales, esa parte está cerrada porque la atención al público termina como a las 9 y ahora vamos para arriba. Como en todo shopping, tenemos un cine y un patio de juegos. Con Sofi veníamos a jugar acá cuando recién empezamos a salir. Como les dijimos al principio, del video había dos opciones de hamburguesas vegana, pero resulta que es una. Íbamos a ir a Mostaza, pero acá en Usovia todavía no es 100% vegana. Terminamos comprando en Búfalo, la realidad es que no conocíamos esa franquicia. Acá tampoco tenés mucha variedad, tenés mostaza, beto y un bar más. Y algo súper interesante es que los señores y señoras Búfalo tienen esto, que es como un viper o algo así, cuando tu hamburguesa está lista, te llaman, es increíble. Ya tenemos las hamburguesas, ya estamos bajando, nos vamos a casa a comer. Las vamos a calentar porque se súper enfriaron. ¿Qué es esto? ¡Ah, oh, mira cómo vienen las papitas! ¡Qué es esto? ¿El sándwich! No, alto está fuera. Y tanan La hamburguesa. Ahora las vamos a calentar. Ahora sí estamos por probar la hamburguesa de búfalo. La idea era probar una de mostaza y una de búfalo, pero como les dijimos antes, la hamburguesa de mostaza todavía no es 100% vegana acá en Ushuaia. Y esta fue una sorpresa, no lo esperábamos. Es una franquicia nueva, aparentemente Búfalo Wing Burger. Es una franquicia de Patagonia, no tenemos mucha información, estuvimos googleando un poquito. Llama la atención que tengan esta oferta vegana. Tenían como unas pantallas ahí con los colores, ofreciendo lado 100% vegetal. Así que vamos a ver qué tal. Yo está. tengo Mucha hambre está comiendo papas. A comer. Papa. Las papas, como en todos lados, son nabo. Igual me parece bastante considerable la porción de papas. Sí, hey, las papas venían re bien. La hamburguesa que nos pedimos el día de hoy es un medallón de legumbre, tiene un aderezo de berenjena asada, lechuga, tomate y un aderezo. Vamos a ver esta el pan está como súper crujiente, no es algo muy normal en las hamburguesas veganas, normalmente como suele ser más fofito, así que eso es un montón. Igual estoy como un poco convencido de que el toque de horno ayudó un montón a que quede más crunchy. Las papas van con ketchup. Le di el primer mordisco y la verdad es que está picante la salsa búfalo. Decía como salsa búfalo, no sabíamos qué era, tampoco preguntamos, mal ahí. Y pero es como una criolla. Como, sí, es como una criollita, está picantita la criollita, está como. Uh -huh. Estoy comiendo la hamburguesa así porque estoy mal de la mandíbula, gente. No es que como la hamburguesa así. Le quita un poco de gracia, pero es lo que hay. Hay que hacer la degustación. ¿Está perdón de verdad? Sí, hola. Estaba perdón de no Me hace muy mal perdón de un beso, Está muy picante la salsa, búfalos, muy picante. Tuvimos que hacer un corte porque <risa> empecé a entrar en calor. y Me tuve que sacar el buzo. No somos de comer mucho picante. Eso. Capaz que no está picante para la gente que come picante. En medallón está bueno, me gusta. Tiene el el problema eso de que se desarma, pero bueno, ser vegana no lleva huevo y cuesta más que el eh, Y el pan está increíble. El pan está muy bueno. Tiene como semillitas el pan arriba, Eso me gusta. Está fuerte, boludo. ¿vale? Mm -hmm. ¿Vamos a hacer degustaciones veganas adentro de la camioneta? Yo creo que sí, porque es alto estudio ahí Si les gustaría verlo, si les copa este contenido Lo pueden dejar abajo en la caja de los comentarios Es un segmento que mueve muchas personas Pero la realidad es que nosotros somos veganos Y en el día a día hallamos este estilo de vida Y es parte de nosotros Hay gente que dice, che, ¿dónde puedo comer? o ¿Qué onda esto? ¿Y qué onda Usuaya y el veganismo? Así que nos pareció que estaba bueno hacerlo Y también es parte de lo que somos y lo que hacemos nosotros Así que queremos incluirlo en el canal esperamos que lo disfruten si son veganos y nos quieren recomendar algo son super bienvenidas las sugerencias pueden dejar abajo en los comentarios Muchas veces nos preguntan respecto a qué franquicias podemos encontrar en Ushuaia. No hay McDonald's, no hay Burger King, no hay Starbucks. Tenemos Hard Rock Café, eso es como un montón. No hay mucho Hard Rock Café en Latinoamérica así que eso le sumo muchísimo a Ushuaia. No sabemos si tiene opción vegana, podemos ir a ver eso. Después hay Grido en Ushuaia, hay Arlequín, la de Marley, y creo que hay algún par más nacionales de las que vieron en el shopping. Creíamos que Buffalo por el nombre iba a ser súper súper Yankee o algo así, pero no, aparentemente Es patagónica y estamos muy sorprendidos Con eso. Imagínense que está picante Que Nico todavía no terminó No, está como un montón, traté de bajar Un poco con la cerveza y eso, pero Imposible. Nosotros no comemos nada de Picante y está como muy picante O por lo menos para mi paladar. Todo eso que se ve ahí Es la salsa búfalo Terminamos de comer, creo que los dos quedamos de la panza Yo me comí media, tenía mucha, mucha hambre Pero tengo que reconocer que parte de esa media que dejé fue porque estaba comiendo lento Porque no podía agarrar la hamburguesa y hacer ¡Bam! Y aquí estaba muy picante para mi gusto Estaba súper, pero súper picante esa hamburguesa <risa> Tuvimos que tomar un montón de agua, un montón de cerveza Sí, sí, sí que no pusimos la cámara fija porque nos iban pasando sí. los vasos de agua pero como... Pero después de eso la hamburguesa está súper rica, la porción está como súper bien, súper considerable. Salió 500 pesos la hamburguesa con papas fritas, lo cual nos pareció relativamente barato comparado con otros lugares que por ahí tienen alternativa vegana. Quedan recomendados en esta nueva opción de comida vegana en Ushuaia. Recuerden nada más que tal vez es muy picante si no están acostumbrados a comer picante. <risa> esperamos que les haya gustado este nuevo video de la sección de degustación de comida vegana. Disfrutamos mucho hacerlo y esperamos seguir haciéndolo acá en en Ushuaia. Bueno, en otros lugares de Argentina o del mundo, ¿por qué no? Si les gusta este contenido no se olviden de dejar un comentario, suscribirse al canal, seguirnos en Instagram que es donde más contenido subimos y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video.